Es un buen día para aprender. 5 cruces genéticos mendelianos. ¡Hola! Yo soy la profe Aidis y espero este video te sea muy útil. Para este tema es importante que sepas qué son genes y alelos y qué significan los conceptos de fenotipo, genotipo, heterocigota, homocigota, caracteres dominantes y recesivos, así como palabras claves como descendencia, F1, F2, filial y progenitores. Se recomienda también tener una idea de lo que es el cuadro de Punet y de las leyes de Mendel, pero si no, no te preocupes, ya que acá las repasaremos brevemente. Ítem número 1. Una pareja que está planeando tener un hijo tiene la curiosidad de conocer cómo sería el rostro de este, ya que la mujer presenta muchas pecas y el hombre no. ¿Cuál es el fenotipo de la descendencia del cruce de esta pareja? Recordemos que el fenotipo es el resultado del genotipo, es lo que podemos observar. En este caso, corresponde a la ausencia o presencia de pecas. El genotipo no lo están brindando en la imagen. Podemos observar arriba de la cabecita de ambos personajes el par de letras que corresponde a su genética: doble A minúscula para identificar al padre y doble A mayúscula para identificar las pecas de la madre. En vista que tenemos la información de los padres, y nos piden la descendencia Procedemos entonces a trabajar nuestro cuadro de Ponet, El cual consiste en una cuadrícula en la cual iremos desglosando la información dada ¿Qué colocamos en nuestro primer cuadro? Podemos dejarlo en blanco o también podemos usarlo como una guía de la información que vamos a ir anotando Por ejemplo podemos colocar la P de papá con la flecha hacia donde irán los genes de él Así como la M de la mamá con la flecha indicando a dónde vamos a anotar los genes de la mamá. Y ahora sí estamos listos. Tomamos los dos genes a minúscula del papá y los anotamos en nuestro cuadro. Un gen en cada espacio correspondiente. Y luego hacemos lo mismo con las dos letras a mayúscula de la mamá. El siguiente paso para continuar completando nuestro cuadro de PUNET es arrastrar las letras de los padres hacia los espacios vacíos, como si fueran sellos o fichas de algún tablero de juego. Podemos iniciar de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. Es muy importante que seamos bien ordenados a la hora de desarrollar este paso Y vayamos verificando las letras que ya utilizamos y las que nos hacen falta colocar Primero entonces bajamos las letras que están arriba Y luego procedemos a las letras que están al lado izquierdo Irlas colocando en cada espacio hacia la derecha Al tener nuestro cuadro lleno tenemos los genotipos Pero si nos preguntan por el fenotipo tenemos que llegar a la interpretación de ello es decir, qué significado tiene cada una de las parejitas que obtuvimos en este cuadro de PUNET, cada uno de los recuadros de los hijos corresponde a una probabilidad de un 25% y como en este caso los cuatro cuadros tienen la misma información tenemos un total de un 100% del resultado a mayúscula, a minúscula, es decir, heterocigota. Hemos encontrado el genotipo correspondiente a los hijos de esta pareja, pero nos preguntan por el fenotipo. Como la mayúscula está relacionada a tener pecas, en este caso el fenotipo será 100% de probabilidad con pecas, es decir, la opción D. En este ejercicio que acabamos de realizar, ambos padres eran homocigotas, uno dominante y el otro recesivo a ambos se les conoce también como razas puras porque cada uno va a heredar un solo tipo de gen o alelo los cuales al combinarse van a dar un único tipo de posibilidad que sería la heterocigota es decir 100% A mayúscula con A minúscula esto ocurrirá siempre sin importar qué tipo de letra estamos trabajando si M, L, etc desde su descubrimiento fue tan repetitivo que Mendel enunció entonces su primera ley al respecto, a la cual llamó Ley de la Uniformidad de los Híbridos de la Primera Generación. Ojo, híbridos y heterocigotas significan lo mismo, al menos en este tema. De esta forma podemos indicar que siempre, siempre, siempre que tengamos un cruce de padres de razas puras, vamos a tener un 100% de hijos híbridos. Ítem número 2. En un cruce de plantas de arvejas donde la condición lisa es dominante, se cruza una planta de arveja lisa heterocigota con otra rugosa en condición homocigota. ¿Cuál es el genotipo para los padres? En este caso la intención de la pregunta es verificar que se sabe reconocer de forma abreviada las condiciones heterocigota y homocigota, así como identificar también correctamente quién es recesivo y quién es dominante. En este caso tenemos una planta lisa heterocigota, esa única frase nos dice que podemos usar una letra mayúscula y una minúscula, pero ¿cuál letra? Claro, vemos las opciones y vemos que hay L's y la L mayúscula entonces estará asociada a la característica lisa, ya que en condición heterocigota lo liso es el resultado del fenotipo de esa combinación. Por otra parte nos dicen que la rugosa está en condición homocigota. Para homocigota tenemos dos opciones, o dos L mayúsculas o dos l minúsculas. ¿Cómo escogemos? Aunque en el texto solo nos mencionen que es homocigota, podemos descartar las dos L mayúsculas porque ya de la otra alberja sabemos que si hay una L mayúscula sería lisa y esta más bien es rugosa es decir es opuesta a la que es dominante entonces debe ser homocigota recesiva resumiendo si tenemos L mayúscula podemos garantizar que la alberja es lisa pero cuando hablamos de la L minúscula lo que podemos decir es que hay una probabilidad de que ésta sea rugosa. Cuando analizamos la combinación gota, nos damos cuenta que la mayúscula es la dominante. Y entonces, cuando están estas dos juntas, aunque son condiciones opuestas, la dominante es la que se va a observar, es decir, resultado alberja lisa. Dicho esto, nuestra respuesta entonces corresponde a la opción D, donde tenemos una planta heterocigota y la otra homocigota recesiva para diferenciar los genes dominantes de los recesivos podemos decir que los dominantes son los genes que siempre se expresan o logran observarse mientras que los genes recesivos se esconden y se pueden expresar solamente si vienen en pareja con otro recesivo también podemos decir que los genes dominantes serán los más comunes en una población por consecuencia, los genes recesivos serán los menos comunes, o que menos observaremos en cualquier población. Una forma fácil para entender a los genes heterocigotas es observar esta situación. El árbol representa la letra A mayúscula, mientras que la A minúscula representa a la joven que está escondida. Ella está ahí, pero no la vemos por el árbol. Lo mismo pasa con nuestros genes. Por ello, en ocasiones, en la descendencia de padres a hijos pueden quedar ciertas características ocultas que se verán reflejadas únicamente en la segunda generación, en los nietos. Hey, si te interesan más videos como este, suscríbete y activa la campanita. Recuerda que puedes dejar tus dudas en los comentarios. ítem número 3. En los humanos, la flexión del dedo pulgar está determinada por un alelo dominante para el pulgar curvo, C mayúscula. Y un alelo recesivo para el pulgar recto, C minúscula. ¿Cuál es el genotipo de la primera generación F1 al realizar este cruce? En esta ocasión nos están preguntando por el genotipo, entonces podemos concentrarnos en las letras que ya nos están dando para trabajar, aunque la combinación de la letra C no es la más recomendable ya que visiblemente no son tan diferentes la mayúscula de la minúscula pero es lo que tenemos para trabajar así que haremos el cuadro de Ponet con estas letras utilizamos la primer casilla para indicar hacia dónde anotaremos al progenitor que tiene el dedo curvo y hacia dónde anotaremos al progenitor que tiene el dedo recto en ocasiones también se recomienda usar un código de colores para diferenciar la información que viene de cada uno de los padres Usaremos este rojito para el pulgar curvo Anotar la información del padre a la izquierda Y de una vez aprovechar y colocar la misma información dentro de los espacios correspondientes para los hijos Diferenciando la letra C mayúscula de la minúscula por un breve ganchito en la parte superior Utilizamos un color azul oscuro para el pulgar recto Y anotamos dicha información tanto en el espacio de los genes para el padre como para los hijos de esta forma tenemos nuestro cuadro de Ponet completo. Veamos ahora los resultados obtenidos en él. El primer cuadro correspondiente a los hijos es igual al de la derecha. Como cada cuadro tiene un valor de 25% significa que estamos teniendo un 50% C mayúscula, C minúscula. Si observamos ahora los cuadros de abajo vemos que ambos son iguales sumando también 50% en este caso para eh, doble C minúscula el primer par que obtuvimos es heterocigota mientras que el segundo par es homocigota recesivo por lo que buscando este resultado en las opciones dadas para respuesta nos damos cuenta que la opción para esta pregunta sería la letra A. ¿Y qué pasa con los fenotipos? No importan en este caso puesto que eh, no son parte de la pregunta. ¿Sabías que si te interesa ampliar o reforzar este tema, hay videos de apoyo en la descripción de este video un dato muy útil para recordar en este tema es que siempre que tengas un cruce de una característica heterocigota por otra homocigota ya sea recesivo o dominante el resultado de los hijos siempre va a ser 50% heterocigota y 50% homocigota si el original o el padre era recesivo ese 50% homocigota también será recesivo si el original era dominante el homocigota que vamos a obtener de los hijos será homocigota dominante y Número 4 se cruzan dos plantas y se obtienen 100% plantas de tallo largo en la F1. En la F2 se obtuvieron los siguientes fenotipos, 75% tallo largo y 25% tallo corto. El carácter tallo largo es dominante sobre el corto. ¿Cómo será el genotipo de los padres de la F1? Cuando nos preguntan o nos hablan de la F2 se refieren a los nietos y en este caso estaría involucrándose ya la segunda ley de Mendel. Inicialmente nos mencionan que todas las hijas eran de tallo largo, el 100%, pero un poquito más adelante nos dicen que después de esas hijas va a haber otra generación en donde no van a haber solo tallos largos, sino va a haber al menos un 25% de tallo corto. Siempre, siempre, siempre que tengamos este tipo de distribución o situación, podemos garantizar que los padres son homocigotas, solo que uno de ellos será homocigota dominante y el otro homocigota recesivo. Esto por la primera ley de Mendel, como en el primer ejercicio que hemos visto en este video. Ahora bien, otra forma de llegar a la respuesta en este tipo de problemas es ir probando cada una de las opciones. Si vemos la opción A, acá podemos jugar un poco con las letras que nos están brindando. Tomamos la primera L de la primer pareja y la multiplicamos por cada una de las Ls de la segunda pareja. Y después tomamos la segunda L de la primera parejita y la multiplicamos por cada una de las Ls de la segunda parejita. Es lo mismo que hacer el cuadro de Ponet. Podemos observar que nos da un 100% de eh, tallo largo, pero si tomamos dos descendientes o dos de estos resultados, y vamos a sacar su descendencia, se va a repetir la situación y vamos a volver a tener un 100% y no la condición que nos dicen para la F2 entonces no podría ser respuesta siguiendo el mismo procedimiento para la opción B de multiplicar las letras entre sí llegamos a un resultado en donde no tendríamos el 100% del tallo largo porque eh, hay un 25% en que serían tallo corto ¿cómo lo sé? porque hay una posibilidad de parejitas recesivas y dado que los hijos debían ser 100% tallo largo, significará que carácter dominante está en todas las opciones. Siguiendo con el mismo procedimiento, pero ahora en la opción C, podemos verificar que llegamos al 100% de plantas con tallo largo. Y si tomamos dos de ellas para sacar una segunda generación, vamos a lograr obtener el 75 y 25% que nos indica el problema para la segunda generación. Por lo tanto, es nuestra respuesta. Por si las dudas, podemos igual aplicar el mismo procedimiento para la opción D. Sin embargo, acá nos damos cuenta que eh, vamos a obtener dos L minúsculas en la primera generación, lo cual contradice la premisa de que el 100% serían largos. No coincide con eso. Entonces no puede ser respuesta la D, solamente la C. ¿Y qué es lo que nos dice la segunda ley de Mendel? Que también es llamada ley de la segregación o principio de la distribución independiente. Esta ley explica cómo un carácter recesivo que ha quedado oculto en la primera generación reaparece o surge en la segunda generación, como es el caso del ejercicio que acabamos de resolver. Item número 5. El trigo lampiño domina sobre el espinoso. Una planta de trigo heterocigota lampiña fue polinizada con una planta de trigo espinosa. En la F1 se obtuvieron 24 plantas. ¿Cuántas plantas de la F1 pueden ser heterocigotas? Rescatamos del texto toda la información necesaria para nuestro cruce. El trigo lampiño domina sobre el espinoso por lo tanto podemos usar la letra L para hablar de lampiño, L mayúscula y la L minúscula para espinoso, ya sea que la dibujemos como un colochito o nada más un palito luego dice que una planta de trigo heterocigota lampiña entonces L mayúscula, L minúscula, fue polinizada esa frase significaría el cruce con una planta de trigo espinosa ¿y cómo anotamos la espinosa? bueno, como la espinosa es recesiva debe ir dos letras minúsculas acompañándose para que de verdad podamos observar ese resultado de lo contrario en el momento en que anotamos una L mayúscula en alguna parte ya esa planta sería lampiña y ahora sí estamos listos para hacer nuestro cuadro de ponet utilizando el código de colores usaremos rojo para la primer planta la lampiña y azul oscuro para la planta espinosa Colocamos ambos padres, los genes, cada uno por separado en un solo cuadrito Para poder después arrastrarlos y combinarlos entre sí Los que están arriba pasan hacia abajo y los que están a la izquierda pasan hacia la derecha Y observamos el resultado obtenido nos damos cuenta que el 50% es heterocigota, es decir, lampiño, y el 50% es homocigota recesivo, es decir, espinoso. El texto nos dice que se obtuvieron en total 24 plantas, que eso sería nuestro 100%. Si solo la mitad es heterocigota, solo el 50%, entonces estaríamos hablando de 12 plantas. Opción B. Por acá te dejo una imagen que resume las respuestas de los ejercicios de este video. Y por acá tenemos algunos tips. Definitivamente es importante manejar el significado del vocabulario clave. Heterocigota, homocigota, dominante, recesivo, descendencia, F1, F2, filial, son palabras que deben ser muy comunes para vos. Luego, siempre puedes hacer el cuadro de punet para cada opción hasta llegar a la correcta si es necesario o probar en lugar del cuadro con la multiplicación de letras Si eres una persona más memorística puedes aprenderte los cuatro diferentes cruces generales y sus resultados ya que sin importar las letras L, M, P, C, cualquiera que vayas a usar estos cuatro cruces son todas las combinaciones posibles que vas a encontrar. Y por último, usar la lógica con los datos brindados en la pregunta para descartar opciones puede ahorrarte tiempo y errores. Gracias por ver este video. Si te ha sido útil, por favor deja tu like o comentario. ¡Hasta la próxima!